En este video les voy a enseñar cómo grabar notas MIDI. Para ello yo voy a utilizar el teclado de mi computadora. Para habilitar mi teclado y utilizarlo como un teclado musical, activen este icono con forma de un pianito. El siguiente paso es activar el botón ARM para poder tocar con el teclado de nuestra computadora. Vamos a escuchar. Para saber qué teclas de nuestro teclado tenemos que tocar, voy a mostrarles el teclado virtual para poder ilustrar esto de una mejor manera. La A representaría Do. Luego la siguiente Re. Es decir, S, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do y Re un octava arriba. La ñ no se utiliza. Y los sostenidos sería la W entre la A y la S que sería Do sostenido o Re bemol. Luego sería esta otra tecla que es E, sería Re sostenido o Mi bemol. Entre Mi y Fa no hay sostenido, por eso la R no suena. Pero entre Fa y Sol sí. Entre Sol y La sí. Entre La y Si, sí. Entre sí, si, do no, entre do y re si, entonces las teclas son para bajar de octava presionamos Z. Para subir de octava presionamos X. Bueno voy a quitar el teclado en pantalla. Ya no voy a necesitarlo. Solamente era para mostrarles qué teclas debemos de tocar. Voy a activar el metrónomo para que me marque el tiempo y me sirva de guía. Posteriormente me voy al menú edición. Cuantización de grabación. Y seleccionamos semicorcheas. Por default, está sin cuantización. Y finalmente activamos la grabación. Esperamos el conteo regresivo y comenzamos a tocar. Y como pueden ver ya he grabado notas MIDI en tiempo real al vuelo. Voy a reproducir lo que acabo de grabar. Si sí, acá subo unos dos pequeños errores pero ya podemos arreglarlos. quién esta nota se adelanta No era esta Esta también Existe una opción para poder arreglar algunos errores de cuantización, den clic derecho de su mouse y en el menú contextual seleccionen ajustes de cuantizar, observen el atajo de teclado control más mayús más u. Y aquí por ejemplo yo le voy a poner un poquito de factor humano de error, que me ponga las notas al principio de la rejilla actual en un 97%. Y ahora sí arreglará todos los errores que pueda tener. Este está mal. Este también. Muy bien. Ahora vamos a grabar una batería. Como pueden observar si toco el teclado no se escucha nada. Pero observen en esta parte que estoy tocando en esta parte de aquí arriba. Y no se escucha nada porque aquí no tengo sampleos. Vamos a ver un poco más del Drum Rack en futuros videos. Lo que tengo que hacer es bajar dos octavas presionando Z de su teclado. Para poder escuchar estos amplios del drum rack. Muy bien, voy a activar el metrónomo. Ahora lo que voy a hacer es crear un clip MIDI antes de grabar. Para que esto sea mucho más fácil. Y voy a presionar este icono para poder grabar. De hecho esto lo voy a hacer de dos compases. Control U o Control Shift U para arreglar algunos errorcitos de cuantización. Ahí está. Ahora toca el turno de grabar los hi-hats. Voy a tocar todo. Y bueno amigos, así de fácil es grabar notas MIDI en Ableton Live. Espero que esto les sea de utilidad para sus próximas producciones. En el próximo video veremos ruteo interno.